sin ti me sienta vacío, es que tus verdades a medias nunca me dejaron lleno. que lo que digas es, es puro relleno, parece corazón frío. Estoy cansado de todas esas cosas y la culpa es de uno. Para ser exactos la culpa es mía por quererte de inmediato. escondías en momentos duros y yo era el inoportuno. Espero que vuelvas solo Para pagarte con el mismo trato Y trato de no odiarte Pero hay personas que merecen serlo Como tú, que dices amar Me fingiste, pero no pudiste hacerlo Te escapaste sin disculparte Al parecer la carga era demasiada Te desearía lo mejor, más lo mejor En que fui yo y mejor, ya no te deseo nada Para que todo pueda ser igual Necesito buscar a Si tú no te piensas que...